A mí me ha ayudado mucho eh, mis maestros, tanto los de ahora, los que tengo ahora, como los que tuve cuando estudiaba. Eh, me ha ayudado que siempre han hablado conmigo, o sea, me, me ayuda mucho el hablar con otros profesores, eh, con otros compañeros que digan lo que les ha funcionado, lo que, las, los días que sale todo rematadamente mal y lloramos <risa> eh, o nos tomamos un café desesperados, o sea, eso me ayuda mucho, porque te da pistas, te, no te sientes solo... Ese compartir experiencias docentes y contar cómo va el día a día me ha ayudado un montón. Una cosa que también me ha ayudado a, a, a, ser, a intentar ser buena profesora o hacer lo mejor que pueda, ha sido ser madre. Pero no por las razones que la gente normalmente piensa, porque es verdad que muchas veces dicen no es como una madre con la idea de que es muy blanda o que, o que tiene mucha paciencia. Y me parece que no, que lo que me ha aportado ser madre ha sido el interés real por conocer al alumno, por, tener, por saber ver el potencial que tienen dentro, por entender el valor del ejemplo, que realmente es un valor muy importante, que lo sabes en la teoría, pero hasta que lo vives, lo vives, no te das cuenta, y, y también el saber que yo al alumno le puedo exigir mucho si lo conozco mucho, porque cuando el alumno, o sea, se, o sea mis asignaturas les exigimos mucho, eh, todas las semanas estamos como valorando lo que están haciendo, entonces el alumno eso lo acepta fenomenal si ve que lo conoces, te preocupas, has sabido ver el potencial que tiene y quieres sacar lo mejor que, que tiene.